Hola mis hermanos de cristianos en la gloria, querido televidente eh, y si nos estás escuchando de pronto estás pusiste este video, estás nos está escuchando, bienvenidos una vez más a otra emisión aquí en la fe que conquista, siempre dándote la gloria y la honra, señor. Gracias no, por ser fiel al señor no, a nosotros. Y hoy con un tema maravilloso que nos pone el señor que se ha titulado el amor excede a todo conocimiento. Ese amor que excede a todo conocimiento que el señor ha dado por nosotros cada no únicamente hace dos mil años, cada día de nuestras vidas. Y aquí mientras tanto voy buscando a Efesios, vamos a ir a Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 3 del versículo 14 en adelante, Efesios capítulo 3 eh, del 14 en adelante, una palabra maravillosa que nos trae el Señor en esta semana, y siempre dándote esa gloria, esa honra y ese poder, amado Rey. Y mira aquí en Efesios capítulo 3, versículo Uh, versículo 14 en adelante no, mira que nos, que nos dice eh, el título de una vez más es basado en lo que nos dice la palabra el amor excede todo conocimiento por esta causa tolo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que os dé conforme a las a la riquezas de su gloria al ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Una palabra que el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Éfesos. Una palabra maravillosa que nos trae y, y maravilloso es cuando el Señor dice: para, el, el apóstol Pablo nos dice. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su espíritu. Ese amor que esté de todo conocimiento, el Señor, cada día de nuestras vidas, nos da ese amor, nos da esa fortaleza. Y mira que el Señor, cuando el Señor, el Espíritu Santo, nos, nos, da, nos da esta palabra. En el, en el versículo 17. Me enfatizaba mucho en algunos versículos de esas palabras que, te, que os, os uh, he compartido. Y me decía, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esa fe, como dice Hebreos 1.3, pues es, eh, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción uh, de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Muchas veces, eh, querido televidente, eh, oyente, el momento que tú nos estés escuchando, eh, dices tener fe, pero en este momento de, de ese desierto, de, de lo que estás pasando, se acabó todo. no quiero vivir más, se acabó todo, apaguemos la luz y chao. Pero el Señor te está diciendo, el amor que excede a todo conocimiento, ese amor es tener esa fe de cómo está tu corazón, de cómo está tu vida en Cristo Jesús. Y es por eso que el Señor una vez más nos está diciendo en Hebreos 11, eh, 1, 3, después a la, la, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El Señor te ha dado grandes promesas y el Señor está diciendo, ten fe. Estoy, trabaja estoy trabajando, pero estoy esperando que tú, Abras las puertas de tu corazón. abre las puertas de tu vida. Dejes que yo sea parte de tu vida. El Señor está dispuesto. Tú está, estarás dispuesto que el Señor obre en tu vida. Tú dirás, claro que sí, pero bueno, hay que comenzar a cambiar esas actitudes, hay, cam hay, hay que comenzar a cambiar realmente ser, eh, como dice su palabra, por los frutos seremos conocidos. Realmente ese, eres ese gran fruto que estás dejando esas semillas en diferentes lugares y realmente la, está, la gente está diciendo... Y el amor que excede a todo conocimiento. Esa persona que era, tenía una, una actitud protefacta, hoy en día es diferente. Tu actitud es diferente en el nombre poderoso de Jesucristo. Tú dirás, sí, siento que el Señor me está siendo, uh, está siendo transformado por el espíritu, uh, espíritu Santo, por el nombre poderoso de Jesucristo. Y entonces, ese, ese es el amor que excede todo conocimiento. So, cuando estamos en el Espíritu, estamos en el Espíritu. Cuando estás en la carne no vas a entender lo que estamos hablando. Eh, mira que en, también este versículo dice, uh, habita por Cristo por la fe en vuestros corazones. Y en, en, en el Evangelio de Juan, mira lo que nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 1 al 5, mira lo que nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él, por él uh, fueron hechas. Y sin él, nada de lo que haya, ha, ha sido hecho, fue hecho. En, el, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los, de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no resplandecieron contra ella. Vemos que ese amor es perdón, no de humillar, de realmente que, que tú estés dispuesta o dispuesta a a menguar, a dejar muchas cosas en el mundo. Estoy buscando una palabra que precisamente porque pusimos en estas semanas en nuestras redes sociales, que la, el Señor es, eh, está buscando que inspiren, no humillen, motiven, no humillen, orienten, no humillen, enseñen, no humillen. Nosotros estamos es para inspirar, para motivar, para orientar, para enseñar, para mostrar, quitar ventas y porque la, la, la verdad nos hará libres. Esa verdad que cada día nos está, el Señor nos está mostrando, nos está quitando vendas, es para que tengamos esa conexión entre Él y nosotros, no un intermediario que, que es un hombre. No, el único intermediario es Jesucristo. Y por eso, eh, el, el, el, en el Evangelio de Juan, capítulo, uh, capítulo 1 del 1 al 5, dice, En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas ese amor con el que el señor ha hecho eh, y está haciendo está trabajando en cada uno de nosotros es ese amor que cede todo conocimiento que todo el mundo no lo va a entender y en este mismo, mismo versículo del, del versículo uh, del capítulo 3 de, de efesios dice eh, una vez más te repito para que, uh, para que evite cristo por la fe en vuestros corazones Cómo están vuestros corazones, cómo está tu vida, te dice el Señor. Realmente está, está limpia. Se realmente lo que tú transmites por fuera, estás por dentro, o eres como ese payaso que únicamente hace reír por, uh, uh, dice una cosa por por fuera y por dentro se está muriendo de muchas cosas. Sonríes únicamente para dar una apariencia, para quedar bien con el mundo. Entonces mira lo que nos dice. Eh, eh, en esta parte cuando dice por la fe en vuestros corazones si tienes fe va a haber realmente una, un entendimiento un conocimiento, eh, eh, ese conocimiento lo vas a entender vas a entender que has, tienes una promesa que tienes un llamado que realmente el Señor va a ser algo sobrenatural en tu vida y es por eso que en vuestros corazones cuando dice para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones y miren lo que nos dice Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Porque sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mal la vida. Cuida, esos, cuida tu corazón, cuida tus pensamientos, cuida lo que tú ves, cuida lo que tú hagas con tus manitos. Cuida, porque el momento que tú ves esa mujer o ese hombre con doble, ese, con doble sentido, ya estás pecando porque llega a tu corazón. Ten mucho cuidado de lo que estás pensando, porque todo va a llegar todo lo que tú ves esas lámparas. Entonces el Señor, por eso el Señor nos dice en, en este hermoso proverbio, porque eh, por sobre todas las cosas cuida tu corazón porque de él mana la vida. ¿Cómo está ese corazón para tener esa fe? Realmente tu corazón está limpio o realmente como lo hemos dicho y no me voy a cansar de repetirlo o ese corazón únicamente está con ese Dios bombero que únicamente lo buscas por necesidad y cuando y después lo deseches y después yo sé que el Señor me va a perdonar pero no es así como está tu fe está tu corazón y también un proverbio maravilloso que nos habla eh, cómo están vuestros corazones en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona cada vez que tú te reflejas en el agua o en un espejo realmente tú irás estoy siendo transformada, estoy siendo transformada, estoy dejando que el gran yo soy, en el nombre poderoso de Jesucristo, que su santo Espíritu tome control de mi cuerpo, tome control de mi espíritu, tome el control de mi mente, de mis pensamientos, de mi mirada, de lo que yo, de ese chiste doble sentido que ya no es, de, de esas cosas del mundo que ya no hago parte, ya no, ya para, para, tú dirás, para mí ya no es importante, es lo que quiere el Señor, que tú tengas esa comunión con Él, que todas esas distracciones que te está poniendo el mundo, no te distraigan de ese, como el, el título, el amor que excede a todo conocimiento. Ese amor que excede a todo conocimiento es Cristo Jesús en tu vida, en el nombre poderoso de Jesucristo. Jeremías 29, 13 nos dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Realmente estás haciendo lo que dice el versículo 17 del, del capítulo 3 de Efesios, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cementados en amor. Si ves que en un solo versículo, hemos hablado no más en un solo versículo, lo que nos está diciendo el Padre, hay fe, ¿cómo está, vos, ¿cómo está vuestro corazón? ¿Realmente me estás buscando realmente con un corazón limpio, con un corazón eh, humillado, uh, uh, un corazón uh, constrictado para el Señor? Y me, te lo estás buscando y me encontrarán cuando me busquen de... de eh, de todo corazón, si el Señor pone este versículo de Jeremías del capítulo 29, no es porque lo, lo, que, lo, lo, lo puso es porque realmente hay un pueblo que no los abuso en el corazón y es por eso que eh, una vez más, la fe, la certeza de lo que se espera, mala, la convicción de lo que no se ve, estás esperando realmente esas promesas estás, estás esperando que realmente eh, estás dejando, eh, el Señor te dio la promesa, yo voy a cumplir las bendiciones y como siempre yo te digo, al ir a la primero a lo espiritual. Lo material se va a tener. Pero nos vamos. Si tú te quedas, pues vas a quedar con eso, pero con una amargura. Pero yo me quiero ir con el gran yo soy, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el Señor, continuamos con este versículo de Efesios, de uh, capítulo 3, el versículo 18 uh, dice, seáis plenamente capaces de... Comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Realmente estás, con, estás, estás entendiendo, eh, estás comprendiendo uh, la, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer ese amor de Cristo? ¿Realmente has entendido todo lo que ha hecho el Hijo por cada uno de nosotros? Y estamos en momentos prosperos, estamos en momentos que el hijo está diciendo al padre, padre, necesito más tiempo, pero el padre está diciendo, basta, no más, no, ya, se acabó, recoge tu iglesia. Pero el pueblo de Dios no está entendiendo. El pueblo de Dios es únicamente está en los afanes, está vendado. no, A pesar una vez más que se les evangelice, que se les predique, que se les sale de una manera diferente, pero no quiere realmente escuchar están en el chisme, están, en, y están en, la, en la murmuración, eso es cómo está tu corazón, eso no es amor, amor es ayudar al otro, amor es realmente entender que debemos inspirar, debemos de motivar, debemos de orientar, debemos de enseñar, no de humillar a las demás personas, porque tú has sido bendecida económicamente, no humilles, porque tú has sido bendecido con un trabajo, uh, no humilles, más bien motiva, inspira. Orienta a las personas para que, para que ellas también tengan ese ese por ese fruto nos seremos conocidos. Diga, mira, Él fue transformada, ella fue transformada en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el versículo 19, mira lo que nos dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo a todo conocimiento, para que seáis lleno de toda la plenitud de Dios estás lleno de la plenitud de Dios, está lleno del Espíritu Santo. Tú estás lleno del Espíritu Santo. Tú me dirás, no. Y por qué? Ahora yo te pregunto por qué. Tú dirás, no sé. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? ¿Realmente estás buscando del Señor de todo corazón? Como lo dice en el Jeremías? Eh, lo estás buscando. ¿Lo estás buscando de corazón. En el, el nombre poderoso de su nombre. Y mira que. Y en ese versículo, el Señor también al escudriñar esta palabra nos lleva al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, donde dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, y ha dado a su Hijo un ingénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Él dio a su Hijo, y su Hijo se dio a sí mismo. ¿Para qué? Para que tú tengas una vida eterna. Estamos una vez más en tiempos postreros. No me voy a cansar de repetirlo, de decírtelo. Pero estamos en tiempos que realmente necesita buscar uh, al Señor. Estamos en tiempos en que la iglesia se va a ver muy pronto. El momento que se va a la iglesia, pum. Todo mejor dicho. Estamos viendo lo que estamos viendo. Estamos viendo ese momentos de parto. No, yo personalmente no me quiero quedar. Oramos por los unos, por los otros, claro que sí uno trata de decirle a las personas mucho cuidado con lo que haces, mucho cuidado con lo que estás diciendo, eh, con lo que hablas, con lo que, haces, lo que sales en tu, sale de tus labios, en tus pensamientos, lo que, mira, lo que pasa en tus ojos, eh, y llega a tu corazón. Mucho cuidado. Porque Él pagó un precio de sangre. Un precio de sangre que la gente no ha querido entender en el nombre poderoso de, de Jesucristo. Y mira que Uh, también en el versículo 20, vamos a seguir con el versículo uh, 20 por el tiempo, y en, y, y en aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Si tú realmente tienes al Espíritu Santo contigo, tú vas a entender muchas cosas. Realmente vas a entender que el Padre mora en ti. El Padre te va a dar ese conocimiento cuando tengas ese momento de oración cuando leas la, su palabra ya ven, realmente vas a entender muchas cosas mucho cuidado con los, lo que escuchas en las redes sociales eh, hay muchas hay, hay mucha información que es buena y la, pero la gran mayoría es mala mucho cuidado mucho cuidado pide mucho discernimiento eh, asiste al templo asiste a una iglesia estamos en tiempos de, de pandemia claro que sí Tratata siempre está lleno de su presencia, del nombre poderoso de Jesucristo. Y mira, hacer todas las cosas, uh, mira lo que nos dice, algo que nos enfatiza aquí el Espíritu Santo, y en el versículo 20, y en aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Cada día, en mi caso, yo le pido más entendimiento, más discernimiento para, para entender su palabra y para poderte dar las buenas nuevas del reino de los cielos. Y es por eso que cuando el Señor me daba esta parte Me decía, ve a, ve a estos versículos Y vas a entender más Y eso es lo que, tu, lo que te pide el Señor En Efesios capítulo 5, versículo 18 Nos dice Y nos envía gray, eh, embragues con vino En lo cual hay disolución Si no se llenos del Espíritu El Señor está pidiendo Que, sea, que cada día te, te llenes más de su Santo Espíritu Una vez más Dios te ha prometido muchas cosas, pero lo más importante es que te llenes en lo espiritual. Todo lo que vemos eh, se va a quedar. Pero cuando estamos con el, con el cordero en, esas, en, esa, en esa cena, el cordero va a ser maravilloso. Como le, Yo siempre le digo a, a las personas que narran, yo me quiero ir. No sé si tú te quieres ir, si tú te quieres ir, gloria a Dios, si te quieres quedar, es decisión de cada una. Pero dirás, no seas tan duro es que se les habla a las personas, pero las personas no han querido entender de que ya eh, los tiempos se están dando, la palabra se está dando. Entonces, hay, hay que hablarle a las personas y hacerlas entender con amor que ya llegó el tiempo y en cualquier momento, no sabemos cuándo, pero en cualquier momento, tengo esa es mi fe y mi esperanza en que muy pronto nos vamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Uh, y por eso nos dice el Señor, sé lleno del Espíritu Santo. Uh, otra palabra, y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. mira que lo que nos dice, también nos lo, lo, lo, lo, lo dicen en el, en el libro de Hechos. Los, el, los, los discípulos estaban llenos y gozosos del Espíritu Santo. Es lo que le pide el Señor. Por eso yo te digo, pero hay mucha gente, es que nomás es una cervecita. Pero si esa cervecita para de tener esa comunión con el Señor. Y la misma palabra lo dice en Efesios 5, uh, 18. Y no nos enverguéis con vino, en lo cual hay disolución. Mira que, no se me acuerdo cuál es el porcentaje de vino, que, si, para que si tú ya estás, eh, si estás manejando, si hay un porcentaje de vino, que no puedes manejar. ¿Por qué? Porque ya estás, es, te están diciendo que tú tienes, eh, estás uh, borracho. Así es con lo de Dios. Si esa copa de vino, si sí, esa cerveza, pero dirás es que exagerado. Y pasa lo mismo que cuando vayas a, vayas a conducir. No puedes manejar porque ya tomaste una cerveza. Si ¿Sí ves? No tomes esa cerveza porque de pronto te puede uh, desviar a tener esa gran comunión, ese gran momento con el Espíritu Santo. Si sí, ese momento especial el Espíritu Santo quiere tener contigo, pero si tú no lo quieres, ¿me entiendes? Es por ejemplo manejar. Tú sabes que tienes esa responsabilidad de manejar. Entonces, no tomes. Porque quiere llevar a tu familia o llegar a ese destino. Bien. Así es con, el, con lo del Señor. Sé, sé lleno del Espíritu Santo. Gozas del Espíritu Santo para cuando estemos en casa. Porque esto, no, no está, esta es, no es nuestra casa. Cuando estemos en casa, todo va a estar bien. Entonces siempre haré la gloria, la honra y el poder. Y ya para ir terminando, hemos pasado el tiempo, pero le damos la gloria y la honra al poder, al Señor. Eh, versículo 4. Eh, del 1 al 8 mira que el versículo uh, la unidad del Espíritu Santo ya te voy a resumir rápidamente Soli solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz un cuerpo un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación un señor una fe un bautismo un dios y padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de, de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por la cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Te estás llenando del Espíritu Santo, te estás llenando de su presencia y se lo estás haciendo gloria a Dios. Y por eso, una vez más, esta misión se ha titulado El amor que excede a todo conocimiento. Si tú te llenas del Espíritu Santo, si tú te llenas de ese hueso, vas a entender muchas cosas y vas a quitarte muchas vendas en el nombre poderoso de Jesucristo. Y una vez más, si esa, si esa, si esa cervecita o esa copa te interrumpe seguir tu camino al, al manejar, a ir conduciendo y no puedes terminar, eh, ir a ese destino que tú quieres a, a, a, a ir a, a descansar, a trabajar, porque lo tomaste, así es con lo del Señor. No soy un exagerado. Es un exagerado un gran ejemplo que nos pone el Espíritu Santo en esta misión te invitamos que oremos Padre celestial es de la gloria en el nombre poderoso de Jesús señor te doy gloria honra y poder señor gracias señor por ser tan maravilloso señor gracias señor porque cada día tu amor excede todo a todo conocimiento señor nos estás llenando más de tu presencia señor te damos gloria de honra poder señor te pedimos por esta nación de Colombia te pedimos por todas las peticiones de mis hermanos señor y padre amado aquellos que tengan dudas, Señor, tú seas revelándoles, Señor, amado Padre celestial, en sus corazones, en sus mentes, esos sus grandes, grandes conocimientos y ese, y ese espíritu de, de pereza, Señor, esos espíritus de que quieran bloquear, para el santo, a tus hijos, Señor, se van fuera en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, que sobrepasa todo conocimiento, Señor, con ese verbo, para el santo, que se hizo carne, para el celestial, para mostrarnos esa verdad, y esa verdad nos está haciendo libres, amado Rey. Amado Señor, te damos gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Bueno, mis hermanos, esta ha sido otra misión de la Jefe de la Conquista Dominante, lo veremos en otra misión, y siempre daré la gloria y la honra al Señor, porque recuerda, estamos en la gloria para hablar de Dios. Bendiciones.